buenos días cuando uno recién entra en contacto con el budismo tibetano uno encuentra eh, muchos implementos y quizás el implemento más común es el mala el mala mala es palabra sánscrita quiere decir literalmente guirnalda, es como una guirnalda de cuentas y eh, aunque es muy común en eh, el budismo, se ha hecho también eh, muy común fuera del contexto budista y después de una larga estancia, estancia de varios años en la India cuando regresé después de estar fuera mucho tiempo regresé al occidente tuve la impresión que, que muchísima gente se ha hecho budista porque andaba con malas en su muñeca y y mucha gente con mala y luego me di cuenta que no se han hecho más espiritual sino que el mala se ha hecho más comercial y esto es un, es un fenómeno que estamos viviendo en esta época de la comercialización que lo que eh, guardamos eh, en nuestro corazón como algo muy importante, muy espiritual. En el momento que tenga cualquier manifestación externa, esta manifestación está expuesta a estar comercializado y convertido en un producto a vender. Y esto es lo que se llama el materialismo espiritual. Que el espiritualismo material también, más, más como al punto y lo que es importante cuando estamos manejando material que queremos eh, guardar para nuestra práctica espiritual o queremos que cumpla una función eh, espiritual nosotros necesitamos eh, cuidar y tomar los pasos eh, para protegerlo frente a esta tendencia tan fuerte de convertir lo extraordinario en ordinario y convertir lo que nos está llevando a trascender el mundo de ventas y compras de convertirlo en otro objeto de deseo y por lo tanto aunque eh, podemos decir que si la gente sin tener una práctica espiritual quiere llevar un mala y que esto les hace acordar de algo espiritual no, no tenemos que preocuparnos por esto eh, pero si nosotros estamos practicando seriamente con un mala para proteger nuestra mente para, para proteger eh, nuestra relación con la práctica sí es importante eh, cuidar de no tratarlo como joyería y por lo tanto por lo general eh, solemos no ponerlos eh, en, esto, en los lugares muy visibles eh, como ponerlo aquí, ponerlo aquí o si lo hacemos de cuidar mucho que no lo estamos haciendo porque así se ve bonito o porque queremos que las otras personas se den cuenta que mira somos practicantes espirituales mira tengo mi mala eh, y posiblemente nos va a convenir eh, conven, va a convenir va, nos va a ser conveniente eh, quizás guardarlo en una bolsa que lo protege o tenerlo con nosotros eh, pero en, en un lugar donde no pondríamos normalmente joyería eh, simplemente para hacer esta distinción clara si podemos ponerlo así en esos lugares y definitivamente no hay confusión en la mente entonces no, no hay problema eh, pero la, la idea es de, de cuidar nuestra propia mente y saber que en un contexto realmente de práctica eh, la, hay por ejemplo en ciertas universidades tántricas en, en la tradición del budismo tibetano eh, los practicantes eh, nunca dejan que otros vean sus malas el mala porque la práctica de tantra es eh, para ellos es algo que se se hace en, en privado que no es una actividad de hacer un despliegue es algo que se guarda en secreto esto es una de las eh, traducciones de mantra es el mantra secreto de tantra es mantra secreto eh, y tienen por lo tanto eh, malas con eh, cuentas muy muy chicas para poder sostenerlo dentro de la mano y as, as, a usarlo así ¿No? Nosotros, eh, en, en nuestro manejo del mala, vamos a querer ser como los tibetanos, que implica sí cuidar, sí respetar, sí tratar como especial, pero sin caer en fundamentalismo o ser muy, muy rígidos. Pero las maneras en las que nosotros podemos cuidar el mala es que no lo tiramos, eh, no lo tratamos como un objeto ordinario, ni joyería, ni algo que, que se descuida y también no, no llevarlo dentro del baño y en los retiros en Nepal India, e India eh, muchas veces si vas al baño eh, puede haber una pequeña mesa, un lugar o un, un clavo para colgar el mala mientras entras al baño y la gente nueva a esta práctica que no, no se acuerda eh, tomarlo al salir del baño ya ahí muchas veces ves varios malas que quedaron ahí olvidados y luego la gente va y consigue sus malas allá. Y estas son maneras en, en lo que nosotros estamos creando una categoría en nuestra mente que es lo espiritual y lo respetamos, lo cuidamos y estas son maneras para que nosotros eh, empezar a, a proteger los espacios para nuestra práctica en, en la mente y en la vida y el mala tiene 108 cuentas normalmente eh, 108 es un número astrológicamente simbólicamente importante en todas las eh, tradiciones espirituales indias eh, y sánscritas 108 es una es una cantidad que nos eh, que brinda un mala bastante largo. También se hacen malas con, eh, con una cuarta parte de esto, que es 27, a veces también 21. Se hace y esto sería eh, la cantidad de eh, cuentas para un, un mala de muñeca. Y en diferentes prácticas tenemos eh, a veces eh, compromisos de hacer 21 recitaciones de un mantra y así tienes eh, exactamente la cantidad que necesitas. Los, eh, los malas eh, son, consisten de un hilo con eh, todas las eh, cuentas y normalmente eh, la cuenta aquí, que es al centro donde los dos lados del hilo salen, se conectan y salen de este esta cuenta más grande la cuenta más grande eh, se llama la cuenta del gurú y eh, las prácticas de recitación de mantra normalmente las recibimos por sugerencia y transmisión eh, de, de nuestro maestro o algún maestro eh, personal que, que hemos conocido, que tenemos y eh, su función eh, muy directo es de dejarnos saber cuando hemos dado una vuelta por esto normalmente es más grande porque así te das cuenta eh, tocándolo si no estás mirando las cuentas eh, pero también en eh, ciertas tradiciones eh, ya que representa este vínculo sagrado, solemne importante eh, con eh, los maestros, con el gurú eh, lo cuidamos un poquito y no en todas las tradiciones, pero en ciertas tradiciones se suele no usar para contar, sino cuando llegas a esto regresas. Eh, no en todas las tradiciones del budismo tibetano se hacen así, no, do, no todas las personas lo, lo manejan así, pero es una manera de cómo estamos cuidando la, la relación y como si no caminas encima del, del gurú. Y esto es otra manera en la que usamos nuestra actitud en relación con el manejo de los implementos sagrados para fomentar una experiencia o cuidar una relación espiritual. Seguramente habrán visto que los malas suelen de repente tener una cuenta de diferente color, o a veces diferente tipo de cuenta, diferente tamaño, y esto es para ir ubicándonos donde estamos en la cuenta y si queremos hacer por ejemplo 21 recitaciones empezamos desde esta cuenta y fácilmente sabemos dónde estamos en, en la práctica y también hay la pregunta en qué mano eh, usamos el mala esto realmente depende de la tradición los indios eh, suelen usar eh, la mano derecha eh, los tibetanos muchos usan la mano izquierda eh, pero incluso no todos así que realmente esto no es algo que, que necesitamos eh, como preocuparnos mucho, donde te sientes cómodo o en qué contexto lo estás haciendo esto decide en qué mano y lo que hacemos cuando estamos eh, usando el mala para contar, contamos ...usando el dedo gordo para jalar la cuenta hacia nosotros. Y la idea en jalar la cuenta hacia nosotros es que estamos... ...nosotros generando potencial positivo, estamos acumulando mérito... Eh, ...mantras, estamos acercándonos, así que es hacia nosotros que contamos. ¿Y para cuándo estamos haciendo mucha recitación de mantra? Y queremos eh, mantener un registro de grandes números, como por ejemplo 100.000. Entonces tenemos dos contadores. Uno ocupamos para registrar cada, ma cada mala, un mala, movemos un anillo. Cuando llegamos a haber recitado 10 malas, vamos al otro contador y registramos aquí 10 malas. Y una vez hemos movido todos los 10 anillos de este contador, esto indica que hemos llegado a 100 mantras, eh, perdón, 100 malas. Y anotamos en un otro lugar, en una hoja, y otra vez regresamos desde el inicio. Y así eh, vamos eh, ocupando el mala para la práctica. ¿Cómo eh, distingues entre qué? ¿con qué contador estás contando cada, eh, cada mala? Y después cuando llegas a 10 con un contador, que hay 10 anillos en uno de estos hilos, después pasas al otro, cómo sabes. Eh, uno tiene Dorje, otro implemento en el budismo tibetano, indio, y una campana. Y así siempre sabes. Pero también puedes colgar el hilo en diferentes lugares, uno quizás en siete, uno después de siete cuentas, otro después de 21 cuentas. Esto también te permite fácilmente ubicar en tu mala si quieres, um, estás usando un mala de 108, 100, 108 cuentas, pero quieres solo hacer 21 eh, repeticiones de algún mantra, entonces vienes donde está el contador con bendición. ¿no? Y ya que es un, algo que estás eh, eh, tocando cuando estás haciendo tu práctica, eh, lo estás eh, impregnando con la energía que mentalmente estás generando y verbalmente estás generando haciendo tu práctica y esto en sí es algo que va cargando tu mala con bendición. Eh, también eh, es muy eh, común eh, llevar el mala a enseñanzas, eh, llevar el mala si, esta, estamos, si vamos a un lugar sagrado y tocamos el mala a las piedras donde algún ser importante se sentó a meditar o caminó. En las enseñanzas a veces se toma el mala y se se conecta con las escaleras o con el trono donde el Lama, un gran Lama estaba sentado, el Dalai Lama vino y termina las enseñanzas y la gente va y quiere tocar su mala con su trono para, para conectar el mala con esta energía. Y también, por lo tanto, eh, si uno tiene la oportunidad, eh, se, se, se suele pedir que, que, que tu maestro o maestra eh, dé una bendición a tu mala y quizás, eh, quizás solo tocándolo o haciendo unas, unos mantras y soplándolo eh, o alguna bendición más el, elaborada, hay lamas quienes lo hacen. Pero la bendición principal, la función principal, eh, el propósito principal es de nosotros ir intensificando la práctica, ir haciendo cambios que se notan y por lo tanto la bendición principal que estamos dando a nuestro mala es de estar impregnándolo con nuestra propia práctica. Que disfruten su práctica.